Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel mirad lo que tengo aquí me acaba de traer eh, la cartera dos paquetes eh, este es el primero que voy a abrir que viene de tina del canal scrap tina eh, esto era un intercambio de navidad pero oh, llegó a la península resulta que yo ya me había venido se lo devolvieron a ella y ella me lo ha mandado aquí y hoy pues lo he recibido y voy a abrirla con vosotros está hecho aquí la dirección voy a abrirlo con vosotros para para verlo pero eh, corresponde creo que es de, de navidad entonces voy a ver si lo puedo sacar de alguna manera aunque sea rompiendo el papel Sí, a ver, aquí lleva un, y aquí lleva otro, aquí. este es de Navidad, cuando le llegó allá el paquete iba destrozado y entonces ella dijo no trae lo que le voy a poner otro envoltorio y van saliendo ya estrellitas por todos lados. En realidad, el derecho, es por el otro lado, pero en el otro lado hay un montón de. Mira, ¿veis estrellitas por todo el lado? Pues es que por el otro lado hay un montón de direcciones. Aunque ah, se ha quedado aquí, vale. ¿Veis? Y ahora pues le damos la vuelta. Ay, mira, qué gracioso. Dice, aprovechando tu caja que no, estamos, que no tiramos nada, Y es verdad. Muy bien. Pues voy a abrirlo. Esta, pues yo también la voy a aprovechar, ¿tú crees que no. Claro. Hombre, bueno, pues, yo Me recuerdo la a que la meca buscando caja. Bueno, pues yo creo que por aquí también tiene mira la me ha si no la conocéis pasaros por su canal os dejaré linkado en la cajita de información su canal y por aquí también entonces voy a abrirlo este lo dejo ahí luego lo quito no no vamos a abrirlo porque todavía tiene la más de esperar ansiedad, ansiedad que nos puede mira mira mira o oh, sí, este es navidad y aquí llega su cartita espero que te guste es solo un detalle besos mira veis y esta es su felicitación de navidad pues nada dice feliz año a navidad y próspero año nuevo eh, que ha sido un placer conocerme igualmente y algún día claro que sí nos veremos si dios quiere ya verás cómo sí. todo esto se tiene que solucionar de alguna manera y mirad, mirad, mirad, voy a ponerlo aquí. ¡Hala, qué chulo! Mirad, que papá no es más bonito. Me encanta. Y mirad cómo viene por aquí. la mirad cuántas estrellitas! Y chulo. Bueno, pues yo lo que voy a hacer... Ah, mirad, aquí se ve uno que es que lo vamos a abrir. Y los demás los dejo aquí y los voy sacando y los vamos abriendo. De momento... Tengo aquí un montón de estrellitas y esta felicitación de Navidad, que la guardaré con las de todas las que he recibido este año para, para tenerla de recuerdo. Mira, me ha mandado esta bolsita con un montón de chuches scraperoides, que ya sabéis que esto nos encanta a nosotros. Y hay de todo, maderita, colgante, charm, cascabeles... Uy, uy, uy, mirad qué chulada cascabeles hay unas crucecitas unas mariposas que son como botones mira qué bonito este que es como así como de, de porcelana mira este un corazón con dos pajaritos otra maderita de cruz otra mariposa un ancla <coughs> el símbolo de la paz más cascabelillo. Una piña, que chula. Mira, que gira. A ver. ¿Veis que gira? Bueno, pues gira. Mira, sí. Ahí se ve. Y esto que es como un cascabel. Pero está como talladito y lleva como florecita. En dorado. Muy chulo. Muchas gracias. Me gusta todo. Lo los pongo aparte, esto aparte. <risa> <Ya>. <risa> bueno, pues esto me lo ha mandado. Es craftina. Vamos a empezar este paquetito. ese que se veía. Mira. Me ha mandado este paquete. Que me encanta el, el osito. Qué bonito que papel más chulo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Sí. A ver, de momento sí. Voy por aquí. A ver. Qué chulo. Oh, oh, aquí ya no. Ay, qué bonito. Ay, esto me va a encantar. A ver, que ya puedo sacar. A ver, creo que sí. No, ahora. A ver. ¡Hala! ¡Qué super popote! Me encanta. El, este me lo guardo, que me gustan mucho los lo ositos. ¡Hola un super popote. Mirad qué bonito. Más con más estrellitas. Mirad qué bonito. En azul, con tour, qué bonito. ¿eh? Y la shaker dentro, mirad. Qué chulo. Tina, está espectacular. Precioso. Qué bonito. Me gusta un montón. Muchas, muchas gracias. Me gusta mucho. Mira, una flor de pascua Esto lo ha troquelado ella Y esto también, qué bonito, Tina Precioso, mira, es que tú Con estrellita, con la estrellita esta de navidad Qué bonito Y aquí, pues, este lazo plateado Que son cristales de nieve Mira, aquí también tiene cristales de nieve Y dentro, también tiene cristales de nieve Con brillantitos, qué chulo Te ha quedado fenomenal precioso, precioso, me encanta este va para mi para mi de esos de los popotes que también tengo aquí uno aquí tengo una de esas del Ikea deli... deli... deli... deli... que se engancha así esa pues. y esto que... que no quiero que se me pierda ninguno vale, me lo voy a poner por aquí ay qué chulo, el popote es precioso eh. a ver. es que si no se me va a enganchar con esto y se me puede ir algo a la batúa que me gusta un montón Tina, que muchas gracias que es precioso, precioso es una preciosidad y brilla un mogollón el tul, ¿eh? Las estrellitas del tul. Queda preciosísimo. Qué bonito. Es espectacular. Mucha mucha gracias. Me encanta. Mira. Es una pasada de bonito. Y está muy, muy bien hecho. Me encanta. Vamos a abrir otro paquetito. ¿Qué tal este? Vamos a ver si lo puedo abrir igual. El otro. A ver. a ¡ala que chulo! Mira, me ha mandado estos corazones que son toppers, que son de los que se abren. A ver que lo voy y se ponen como como los farolitos. Mira, a ver, estos, veis que esto lleva aquí una cinta de doble cara. ¿Veis? Que luego se abre y quedaría así. ¡Qué bonitos son, Tina! ¡Me encantan! ¡Son preciosos! Y traen unos cuantos, ¿eh? Traen seis. ¡Qué chulo! Pues son muy bonitos. Muchas gracias. Yo de estos no tenía tampoco. ¡Qué bonito! Y mira me han dado estas este, esta flores de, de Pascua en tonos brillantes. También las he utilizado yo ya, estas flores, ¿eh? Sueltan, si sí sueltan purpurina. Eh, yo lo he utilizado para la las coronas de Navidad. Pero para lo, las lunitas también se pueden usar. Son preciosas. Muchas gracias, Tina. A ver, vamos a abrir este otro. Que hay, ¿eh? Uy, que siga sí A ver, mira, más. La estrellita Y. Ver, que se me va a romper porque un poquito. A ver. A ver qué puedo sacar por aquí. Y este que se ha pegado. Es que lo ha pegado aquí. Y claro, pues aunque yo tire de abajo, no sale. A ver. Ahí. Ay, qué bonita. Muchas gracias, Tina, me encantan. Y aquí hay otro. Oh, este... Ala, qué chulo. Mira. Qué bonito. Este no lo había visto yo, ni lo tengo. Son cabecitas de muñecos de nieve y de y de papá noel y chuche y estrellita qué bonito son muy chulos muchas gracias tina y esto estas son súper chulas van de mayor a menor qué bonitas son las flores estas me gustan son muy chulas y además un tono que le va a todo y esto que es un una adhesivo decoración decoración adhesiva adhesiva decoración Será un, un adhesivo, ¿no? En 3D Sí, ¿Ve? Se despega de ahí Y es una mariposa Muy chula Estas no las tengo vistas No no la había visto Y qué apañadito, ¿eh? De tamaño Es chulísima Mira Muchas gracias, Tina Es muy chula Las de estas están geniales, ¿eh? Las pegatinas, yo no las tenía Y estas tampoco las tengo tengo el de colorines, pero están no así tan chiquititas Son muy chulas Vamos a abrir este Vamos a ver, a ver si puedo abrirlo con el color Mejor A ver, a ver, a ver Pues sí, es que cuando ella lo mandó Yo estaba en Cari y... y ella lo mandó bien, pero correo Pues le dijo, hasta el lunes no va a salir Y yo pues marcaba el domingo, por lo cual cuando llegó La puerta tenía que pagar claro, porque Allí no lo recogió nadie, se lo devolvieron Y lo que pasa, mira ¡Hala! ¡Ay, qué chulo! Qué bonito Tina, mirad que me ha regalado, qué troquel, qué pasada, un corazón, muchas gracias, muchas, muchas gracias, precioso, me encanta, qué bonito, eh, qué chulo Y, tachán, esta que cuando yo se lo vi a ella le dije, qué bonito, el sello de las camaritas me ha flipado Y me dice, si encuentro otro, te lo cojo, y mira, lo encontró y me lo ha mandado muchas gracias, es precioso este sello es que todas las camaritas son preciosas ¿eh? Qué bonita me encanta, muchas, muchas gracias Tina los dos este es que me encantó y este es que es una pasada muchas, muchas gracias, me encanta vamos a ver más que todavía quedan más aquí hay otro, que pesa vamos a ver, que será esto Qué bonito, el papel es una cucada, para recortar Qué bonito es este papel a ver, mira aquí la otra Esto no se puede ser A ver A ver Ay, Tina, yo te mato Qué chulo Qué guay, Tina Ay, qué me gusta Mira, me ha mandado este molde De silicona Que es una huella de un perrito Mira, qué bonita Solo que... Se pega porque como es silicona está un poco pringosa, mira. Qué guay, qué bonita. Qué bonita es. Supongo que salen las huellas por un lado y esto por otro. No sé. Qué guay. Esta es chulísima. Muchas gracias, Tina Me encanta. Esta es que la voy a poner aquí porque como está pegajosa se va a pegar todo. Es muy chula. Y después me ha mandado esta, mira. Que hace cuerda. Que hace esto como si fueran mmm, madroños. Y esta también que hace otra cuerda. Qué chulo, Tina. Muchas gracias. Qué pasada. Y anda que no pesa, ¿eh? Es un montón. Qué bonito. Es chulísima. Muchas gracias. Esta aquí nada. Eh, no se sé requiere porque mmm, quiere comer. Pero todavía no porque toca. Que si no, después no nos deja de comer. Y aquí un montón de estrellitas. Pero un montón. Vamos a abrir este, que es el último, ¿vale? Que vamos a verlo. A ver. ¡Shh! ¡Ay, que me ha la escalera! ¡Qué gracia! De las que ella encuentra, ¿veis? Con los fardos de, de paja. Muchas gracias. ¡Qué bonita es, Tina! Es chulísima. Y es de maderita. Y aquí lleva dos fardos de paja. ¡Qué bonita! Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. ¡Qué bonita es! Me encantan. Voy a recoger esto porque esto también va reciclado. Toda estas de esta qué bonita muy muy chula muchas gracias tina porque todo me encanta todo la verdad es que todo me ha gustado esto es flipado <risa> flipado con todo esto es espectacular qué bonito esto que antes de que no lo puedo dejar aquí en mi mesa lo tengo que poner porque si no esto se me vaya a, a, a romper y me gusta un montón muchas gracias tina de verdad que me gusta un mogollón, si no la seguís, seguidla en su canal, hace unas compras que os vaya a quedar con la boca abierta, chica me quedo yo al lado de ella, eh porque además ella bueno, bonito y barato, os aconsejo que os paséis por su canal Scrap Tina, y ya me contaréis, besos para todas, saludos y hasta la próxima, cuidaros, chao. Una lata que nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú eres tu we We